Y las agüeas en dos, eres la mocha pesada. Oh, si no, alumpa, tía, ven, va, eran de coser. Acuérdate, que atender, poní, maeda de luz. Porque será caro, no lo es, acente, lleve. Corazón envehita, fallando por la mascara. Ven, hay cobero, se mar y con mi puente. Ya hay Yo estoy a jatorre, ya hay no tengo a Por la cura me meter, ya relajada, él, Oño un día, tu caude. se mar y mi puente. Ay, por estar en coto libre, y pero a esta tu idea, no besé a tramo a mi la suerte, si ya le coma la suerte, se ma y ni por Canto sentido que naciera por ti te ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí eso te amar cual nadie tal vez no mujer mujercita y las horas que contigo pasé, ya de saber que mi pasión perdurará en el corazón, el nido aquel de felicidad llorándote solo y triste está retorna dulce, tierno bien, no me maté con tu deseo La pasión perdurará en el corazón y el nido aquel de felicidad, llorando que solo y triste está, retorna dulce tierno, bien, no me maté con tu deseo. Vende yurú, fuera saite se queda, pero hoy potas en la y por tenga una suerte, de que bajar y mi la muerte, potas en le era. Y mereceba, hay potasia consolar. Un topa y otro cuñar, hay tú hasta el presente. Y agarrar y a muerte, hay potasia El corazón me el coba, Angelina se camba oh, Pase que te agesaba, Ni hay mero ni un Si el corazón fui con mí Tu no pase me dejo Angelina se engañara Lo no hipotá sin un amigo Thank you. Some baby. Y tú mi padre antaño no le ayudé Por eso mi amada te escribo estos versos Roma, limpia y terzo eño y no iba por ahí Seis años que tú vives en playa argentina Son a el Y a mí solo me cubren los polvos del olvido En este den perdido hay juegos, ya Acentora toda voz en mi oídos tus labios florecidos nada perduen, tu risa que antes contagio de alegría, mera tonía no tu ágape, y hoy en tu ausencia soñando te despierto. Que el cierto te lo lleves, cual sueños es milagroso Y fuera un día dichoso, sobrelludo se sabe del arcano, se tomó yo Que el cielo te cobije cual nítido lucero. Y al hombre en tu sendero ya se maecane. Se acerca ya mi vida a su patalocas. No llega ya a mis pasos, pero en cu. El brazo de la muerte y a, a puitu. Uh. Ahorita se corazón ya la mamó pa' ya a la escuela cae. Si el gente siempre ha pensado anda y cuabe mamó para irme. Hoy me lo llevé pere y te sala y ya sabes que ni ni ve. El hombre un miguel y jura y un hueve, moray pa' por veo nace hueve. El hombre un miguel y jura y un hueve, moray pa' por veo nace Y se te enemborayjud, dominguita se camba. A lleve no voy a llevar, voy a se gente y a ti, y a ti, y y y no quiero más sufrir tu amor y voluntad, cual dolor insoportable, ser que tuvo no mocán, añadir con base, nace móvil y estente, con un viento de repente, aguenta mi se, Rere, se, se En las noches más feliz, tu boquita dulce miel, me decía muchas veces, será el jugador, el y me ha desapartado, y tu y me ha a tú me Y. En el cielo ya no vi las estrellas, porque sigo ya mi huella mi dejaste años míos, solo quedan para mí esa pena y amargura. Se estoy un ya, bueno, aquí termina mi verso angustiosa despedida. A tu lado, reina mía, ella de mi pan Solo llevo en mi alma tu perfume de aliso Aeneas a tu tibolona y tu coseca